Estamos aquí para Telenor con nuestro amigo Mark B. La gente de Telenor, la gente del Cibao, que lo que. Mark B, veo, dijiste que venía con una etapa nueva y viniste de una forma arrolladora, casi un millón en streaming, en Spotify con la canción del Nene. Así es, hermano, yo le dije que venía fuerte, que veníamos con un tema que a todo el mundo le iba a encantar, un video de alta calidad y gracias a todo el mundo por el apoyo, de verdad que sí. Tú vas a tú no te rindes, tú sigues con tu línea de Volverte Internacional a través de la Música Limpia. El tiempo de Dios es perfecto, mi hermano, hay que seguir haciendo buena música, hay que educar al público, eso es lo más importante, educar al público Yo quiero que tú me digas aquí, a ver, inclusiva, yo sé que Santiago no te va a dejar, pero quiero que tú digas inclusiva, ese tema con lírico y un internacional Todo el mundo quiere saber quién es el internacional, La, le diré, el, ¿sabe cuándo le voy a decir el día? El día 26 de agosto, pendiente, ese día, le vamos a decir quién es el artista e Ese día van a saber cuál es el artista. Ese día van a saber cuál es el artista. Una pista de. ¿Es Boricua? Es ebori Boricua. Internacional. Eboricua. Internacional, nuevo. internacional, nuevo. No es viejo, es nuevo. E e internacional Boricua. Okay. Okay. Marvin, eh, yo sé que tu público es diferente al de discoteca, pero como artistas has tocado en, en sitios de discoteca. ¿Crees que el negocio musical va a bajar un poco luego de lo que ha cerrado toda esa discoteca? Bueno, como tú sabrás, yo no cantaba, yo tengo muchos que no canto en discoteca, a mí no me afecta tanto porque sabes siempre hemos tocado en fiestas privadas, muchas fiestas patronales, y creo que no va a bajar, creo que ahora va a haber más eh, puertas abiertas para más artistas ahora tocar en esas fiestas patronales, en bodas. ¿Sabes qué te digo? Esa fiesta, la discoteca estaba manteniendo muchos artistas. Espero que ahora se pongan la pila para tocar en un público más masivo. ¿Tú le aconsejas a esos artistas que solo viven de discotecas que dependan un poquito más del streaming? Porque vi que a los foques dijo como que hay artistas que dependen mucho del streaming sin necesidad de discoteca. Por eso es que es bueno tener los ojos abiertos en la música, saber. ¿Dónde están tus tu huevos puestos? Si en Spotify, si, eh, si en la fiesta privada, si en los patronales, si con los DJ, Hay que poner los huevos en todos lados porque uno no sabe, la música tiene altas y bajas. Marví, felicidades, de verdad, como siempre, nos da. Eh, esperen a Marví en la Feria Mayorista que va para San Francisco Macorís. Vamos para allá, lo que usted diga Telenor, ahí igual está yo. <risa> gracias Marví, de verdad, ma gracias, parando. Gracias. Estamos aquí con Mozart La Para de este lado, hermano. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, tranquilo, caballito de, de bajar de tarima aquí, chilling, me gustó el corito que me hicieron la gente, se sintieron bien con lo que yo le hice, todo bien. ¿Tú eres el artista que está, como, como, como digamos aquí los dominicanos, más frío con los premios internacionales? No, yo lo que me sé manejar, ¿entiendes? Y la gente me quiere, no es de que estamos fríos con los premios, estamos fríos con lo que estamos haciendo. Con la gente entiende entiendes? Eh, moza los temas tuyos que viene nuevo ha tirado varios temas, hay un tema que se te han, te han hecho bullying con el po, con el pollito, ¿qué pasa con el pollito? No, pero ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Te gusta? ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale el pollito? El pollito es un tema chelcha, o sea, una chelcha que yo hice con Nítido en pero, el no, Nintendo. ¿Cuándo sale? No, eso no tiene fecha, yo estaba en la peluquería y encontré eso, y yo, uy. O sea, no es un tema principal. No, no, no un tema principal, ahora mismo estamos trabajando calma, eh, saldrá otro tema que se llama Te voy a amar, luego vengo con Nicky Jam, Ozuna y Shambol y Eh, Mosa, sabemos que tu público es más fiesta privada, más, sabes, otro tipo de público, no es tan discoteca. Pero para ti como artista urbano, ¿qué crees que va a pasar después de lo que pasó en la capital que muchas discotecas cerraron? ¿Va a bajar un poquito la, la venta para lo urbano? ¿Será igual? Bueno, no no es que yo no soy un artista de discoteca. Simplemente yo me doy mi respeto porque en la mayoría de las discotecas no pagan lo que tú cobras. Cuando yo tengo en discoteca me pagan lo que yo cobro, ¿me entiendes? Pero eso de, de eso no es mi problema. O sea, yo siempre toco muchas fiestas privadas. No, no, no es tu público, no es tu público. Es mi público, pero no es mi problema. O sea, si cierran toda la discoteca, yo estoy normal. <risa> Gracias, Mozart, y más a las personas. Ay, que, yo creo que tú le das un mensaje a la gente de las redes sociales que, te, que, jo, que joden tanto, dicen, dice mi mamá, que critican tanto y chimean tanto. No, no, que subide de ellos. O sea, hay que respetarle eso. Les regalo un like. Gracias, Mozart.